rinden homenaje a Johnny Ventura. ¿Eh? La República Dominicana está de luto por el fallecimiento del merenguero Johnny Ventura, quien murió este miércoles a causa de un infarto en la Clínica Unión Médica del Norte de Santiago. Tras el deceso del caballo mayor, las reacciones de los artistas y figuras no se hicieron de esperar a través de las diferentes redes sociales. El presidente de la República, Luis Abinader, declaró este miércoles tres días de duelo oficial por la muerte del popular merenguero Johnny Ventura a través de decreto 466-21. La productora de televisión y espectáculo, Edilenia Tactu pidió este miércoles que se le permita dar el último adiós a Johnny Ventura en el Teatro Nacional. La afamada revista norteamericana Rolling Stone se hizo eco de la triste partida del legendario artista dominicano Johnny Ventura, con un artículo que recorre su larga trayectoria. De igual manera, la plataforma de música Tidal, propiedad del rapero y productor Jay Z, le dedicó unas palabras en sus redes sociales. La Delegación Permanente de la República Dominicana ante la Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO expresó su pesar por la inesperada partida del ícono artista dominicano, Johnny Ventura, destacando que fue parte del esfuerzo para declarar el merengue como patrimonio de la humanidad. El Comité Ejecutivo de Acroarte se unió al dolor nacional por la muerte del más grande merenguero de todos los tiempos y una y, una, y un consagrado de artistas representando el género musical dominicano en diversos escenarios del mundo con sobresalientes trayectorias. La comunicadora Joni Estrella no pudo ocultar la tristeza que le causa el fallecimiento del merenguero Johnny Ventura, a quien consideraba como un padre, abuelo, por, por el trato tan afable que recibía de él y aseguró que nunca lo podrá olvidar. Así es, la gente... ¿eh? Ahí está los miembros de Agobate. Eso fue cuando ganó el Gran Soberano. Ahí ven el tipo de la estatuilla, cuando eso era premio eh, premios Casandra, ese era el Gran Soberano. Entonces, eh, también vimos ahí una imagen de Bad Bunny. Hasta Bad Bunny, señores, hizo eh, eco de esta información. Eh, también otros artistas se han sumado a lo que es el pésame al pueblo dominicano por la pérdida de Johnny Ventura, entre ellos Gilberto Santa Rosa, eh, también... Marc Anthony. Anthony, sí Marc Anthony, que sí, publicó en Twitter Yankee. también, Dari Yankee, sin duda, pues también, o sea, el movimiento artístico, tanto en República Dominicana como de Latinoamérica, y cuidado, se ha unido eh, para expresar sus condolencias y su condolencia y su dolor por la pérdida de Johnny Ventura. Así es, muchos artistas... Eh. En, en duelo por, por esta pérdida de, de este gran artista que a veces no entendemos porque son leyendas vivas que no queremos que se nos vayan y a veces no entendemos que se tienen que ir y de, y de la manera que Johnny Ventura se fue repentinamente, pero recordemos que ya era un señor mayor de 81 años, solo con 81 años ten... año activo, eh. activo todavía en la música, bailaba y de todo, incluso murió trabajando porque murió camino a Santiago donde le dio el infarto, iba a una reunión musical, ¿Eh? Uh -huh. y repentinamente la muerte de Johnny Ventura nos dejó a nosotros en shock, conternados, no creíamos eh, eh, porque que uno a veces no, no entiende por qué personas como Johnny Ventura se nos van de repente así, sí. o sea, queremos como que sean eternos por la felicidad que nos brindan tanto en las navidades, eh, los, los carnavales, las fiestas patronales, eh, siempre eran piezas, navidades eran importantes. Del ¿Eh? de, de, de, de folclore, Una la Navidad, Johnny Ventura en, en las empresas sí, también sí, la fiesta sí, así, sí, así sí, como sí. la Navidad, pasada a pesar de que estuvimos con el Covid 19, eh, la Navidad pasada nos hizo mucha falta a, a Rasputín. Sí. Es eh, verdad, con, con su, o sea, eh, lo recordamos sí. con su tema de viejo año. Viejo año que te Entonces, pasa. este año va a ser mucho más fuerte, sí. ¿verdad? Ese recuerdo a Johnny Ventura, porque todos los temas de Johnny Ventura sonaban en Navidad. Claro, so, Suenan, Sonaban y van a seguir sonando en Navidad, porque ya es parte de la tradición dominicana. Sí, eh, parte de la cultura, de la tradición dominicana, como decía, en el carnaval también, la fiesta patronal, claro, en las fiestas patronales, y Johnny Ventura que era una, una voz también de, de, de la segregación y de, y de, la, de la protesta. O sí, sea, que de conciencia no social. De, o sea, la mayoría, recordemos que Johnny Ventura también en, en, en muchos momentos de su... De su de su carrera, eh, fueron tumbados muchos temas de él por, por protesta. Eh, sí. Mamá tingó, yeah, eh, eh, el, el, bueno, carbonero. Se, el carbonero, esos eso temas. No y quiere fue, que beban eh, ron en Navidad. Sí, y, y, y, no, fue, ya, y fue ya también. Fue, ya se fue, o sea, de, de, de, de los temas de Navidad, ¿verdad? Y esos temas. Pero eran, eran con un sentido de protesta. Sí, pero entiendo? también. Sí, y fue político, político sentido, también. Sí, fue cínico, sí político, activista. También activista, también, altivista, también sí. pertenecía a la fuerza del pueblo. El él fue diputado años. ocho años, yo no sabía ese dato. Ocho años fue diputado por el distrito representando al prd que el hombre siempre buscaba qué hacer el hombre siempre estaba activo ya sea en lo empresarial recordemos que también perteneció a los multiniveles eh, amo y ese tipo de cosas fue diputado activista, músico una oh, persona oye, que súbame, súbame, súbame <risa> <risa> <risa> oh. está la, la vida Señores, eh, eh, Venezuela, Colombia, el mundo entero. El mundo entero se ha hecho eco de, de esta pérdida. Porque en esos tiempos, Colombia, México, Venezuela, eso era gira y gira. Vivía la fiebre del merengue. Porque ahora no una gira para Estados Unidos, New York, pero a esos merengueros era Chile. Venezuela, colombia Colombia, Perú, suena. Hay temas de artistas de merengue que son son himnos, en, en, en, por ejemplo, en Venezuela y en Colombia. Sí. Y, claro. y, y, y obviamente es? que Johnny Ventura es uno Yo, de Tanto ellos, Johnny Ventura como Joséito Mateo fueron los que abrieron el, el, el merengue. También tengo que a, a hablar también de wilfrido O sea, esos tres merengueros fueron los que abrieron el merengue a nivel no, y En Colombia hay uno también que suena, todavía lo buscan para carnavales, que es Sergio Vargas. Sergio claro. Vargas. Sí, y Eddie Herrera, son gente que tiene una plaza muy segura en, claro. en actividades patronales, carnavales, para allá sí. lo buscan ¿eh? Y, y, y le pagan lo que, lo que ellos valen porque sí, son igual. artistas internacionales Claro, y muy internacionales ¿eh? y, y recalcar también que ayer la gente el, el... Sí, una gente se muere ahí, lo buscan ese tipo de cosas. Subió como, subió como a no, 70 no, mil de un pronto. No, no, el pero pero Johnny ventura siempre fue apoyado. Siempre sí, fue apoyado, pero respeto, a nivel de redes. Como nivel que de la no, gente porque, no, porque no es muy activo en las redes. muy activo en las redes, pero. Ves, pero siempre sí. su respeto, los jóvenes ponían su merecimiento no, no, todo el mundo, todo, todo el mundo. Respeto. respeto Porque, porque crecimos, para... crecimos con la música de Johnny Ventura. Claro, el 24 de que... diciembre. Eh, la cena navideña, los 25, eso era algo épico. Tú no, si tú no escuchas merengue en Navidad, tú no eres dominicano. Eso es así. Muchos extranjeros me han escrito por la página por Patarima, que lamentan mucho esto. Y uno se ese porque son personas de otro... ¿Cuál es la mía? Porque es una loquera hoy. ¿Cuál está es ¿Eh? ¿Eh? esta? De ¿Eh? No, porque la pegan a dos. Qué? Pero pregúntele a iguales. Ah. Donde usted se pone atrás, esa es la mía. Ah, usted está atrás de las sí, tres. Yo no gaso, yo gaso picante. Es un boche me dio y te dije, no. Él nunca sabe, él nunca sabe. Él nunca sabe. No me prepare mañana que el brindis soy yo mañana que lo trae. ¡Ay! Ay vengo picante. ¿Eh? No venga con esos bicochitos pojosos amables. Pues pojoso. No quiero los bicochitos pojosos. No, bicochitos de cinco. que, que Esos más no, chiquitos vamos veces que… No, a ver martes que usted venga a, a, a Villalona. Estamos esperando el martes, eh. <risa> esperando eso. <risa> Oye. Oh, sí, Rusa. Villalona, usted no jugó pelota. <risa> No no no, no, no, no. No, pues está increíble. No, está de ¿Eh? saliendo detrás de cámara, le han, le han tirado tres mentes y las tres la pifiado. No jugó pelota usted. No fuera de forma. De la, <risa> sí, pola, de la <risa> pelota, de la pelota de la calle. No, Estoy no, fuera no, de no, forma. no, no jugó <risa> pelota no, ni vistilla. No, ni No, no, no,